hola amigos y bienvenidos una vez más a en busca de la verdad son diferentes los incidentes ovni que han ocurrido en nuestro planeta pues veréis no solo existe roswell en el que se pudo reportar pues un accidente y que de ahí salieron unos hombrecillos grises en la unión soviética en la antigua ex unión soviética también ocurrieron casos similares alrededor de la última década de los años 60 entre el 68 y el año 70 ocurrieron otros incidentes similares que esto ocasionó pues que todas las agencias de espionaje o de servicios secretos recogiesen información cautelosamente de todo lo que ha ocurrido como ya sabéis, esto se ha clasificado, se ha guardado, se ha archivado y posteriormente se ha desclasificado tachando nombres y ciertos detalles. Pero la pregunta es por qué los gobiernos se toman todas estas molestias. Pero no vamos a hablar de esto. Nos vamos a ir a la ex República Soviética de Kazajistán y en el diario Mirror. Ha saltado una noticia donde dice el extraño ovni se estrelló cerca de la aldea de bostandik a unos centenares de metros de la carretera esto es lo que ha informado las autoridades locales también afirman que este objeto explotó cuando se disponía a tomar tierra y que causó pues que las casas de alrededor temblasen y sufriesen un estruendo posteriormente hubo un incendio que lo que hizo fue quemar toda esa vegetación seca de la estepa y destruyó pues bueno desde arbustos pastos y árboles que cubren pues un centenar de hectáreas posteriormente las comunicaciones quedaron colgadas todos los móviles internet y bueno esto quedó completamente aislado y esto es lo que dicen las personas que están en esta zona los que viven allí pues rápidamente se apresuraron a aparecer allí en el lugar y en medio de las llamas encontraron un objeto plateado parcialmente enterrado en el suelo. Al parecer este objeto tiene una especie de ventanita o escotilla que está completamente sellada con una válvula que sobresale las personas del lugar evidentemente intentaron abrir esta pequeña escotilla y la verdad es que no lo lograron afirman que este material no parece metal sino que es algo parecido a la tela y sería tan suave como algunas telas existentes las autoridades locales comentaban que el objeto que cayó del cielo era como una bola que había sido soldada y cerrada los vecinos de esta localidad, Karasu, vieron el objeto que estaba girando suspendido en el aire con luces brillantes que parpadeaban antes de que se estrellase. Una vecina comentó que esta esfera resplandeciente parecía girar y dar la vuelta a nuestro pueblo. Luego cayó en algún lugar detrás del pueblo y detonó, explotó completamente y hubo pues, ese fuerte estruendo que resonó en todas las casas una columna de humo y de llamas aparecieron sobre este lugar de la caída y comentan que salieron corriendo de la casa asustados e intentaron cerciorarse de que no hubiese ningún herido este objeto lo pueden describir con una forma esférica y de unos 3 metros de diámetro otro segundo objeto también esférico pero algo más pequeño se encontró cerca según los testigos los bomberos disiparon las llamas y apagaron este fuego en unas cuatro horas es decir que aquello estuvo ardiendo y tardaron cuatro horas los bomberos de esta localidad pero lo más curioso de todo esto es que la agencia espacial rusa pues no ha dado ninguna noticia de que haya colisionado algún satélite o quizá que hayan intentado pues hacer despegues o pruebas con relación a todos estos objetos espaciales que suele lanzar rusia al espacio todo esto quedaría completamente descartado y la agencia espacial rusa pues parece que no tiene ni idea de lo que se trata lo más curioso de todo esto es que las autoridades de kazajistán no se han pronunciado sobre este tema ni tan siquiera la vecina rusia ha hablado sobre este incidente ni tampoco se han reportado pues cosas anómalas en el espacio aéreo ruso como ya sabéis en este momento se está celebrando el mundial de fútbol en rusia y parece ser pues que esto no está saliendo a la opinión pública en ninguno de estos países colindantes a rusia ni tan siquiera de la propia rusia para no levantar pues bueno una serie de polémicas o algún escándalo público que pueda hacer que se corte el mundial pero esto es para pensarlo queridos amigos por una sencilla razón después de todas estas noticias que hemos tenido de que el pentágono ha desclasificado todos estos archivos y todos estos incidentes ovni sí, el pentágono pues parece ser que está habiendo una oleada de noticias y parece ser pues que ahora ya la prensa no tiene reparos en poder publicar todo este tipo de fenómenos. Así vemos como poco a poco se van dando a conocer todos estos hechos. Es más, esto hubiese ocurrido hace 20 o 30 años y quizá no hubiese salido a la luz hasta hoy en día, después de haberse clasificado y posteriormente haberse desclasificado. Pero bueno, estaremos atentos a la noticia, a ver qué es lo que ocurre y cómo evoluciona todo esto del incidente ovni. Así que amigos, yo por mi parte, nada más. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo programa.